Escribo a dónde he ido por la mañana con quién estaba y las cosas que he hecho Escribo lo que he comido al mediodía Escribo a dónde he ido por la tarde. Con quién estaba. Y las cosas que he hecho. Después escribo con quién he estado por la noche. y las cosas que he hecho. Por último pulso el botón enviar y con eso volveré a la pantalla de inicio.